Vamos a hablar de los factores importantes de un proyecto web. La lista de factores de la que vamos a hablar no es universal, es simplemente los factores que a mí me funcionan por mi experiencia y yo los quiero compartir con vosotros. Conviene tener claros todos estos conceptos y conviene anotarlos en un papel. Tanto si todavía no tienes hecha tu web, como si ya la tienes hecha o a medio hacer. en todos esos tres casos, convendría que cogieras un folio, un lápiz y fueras anotando las cosas de las que vamos a ir hablando, pero aplicadas concretamente a tu proyecto web. Por ejemplo, ¿cuál es el nombre o marca de tu proyecto web? ¿Cuál es el título o descriptor de la marca de tu proyecto web? Me vale el eslogan también. ¿Cuál es la descripción? Una forma eh, resumida de escribir en qué consiste tu web para poderlo explicar a otras personas. ¿Y cuáles son las palabras clave más importantes de tu proyecto web? T tú tienes que tenerlas definidas, comprobadas, verificadas y saber cuáles son y cuáles son más importantes, es decir, ordenadas eh, por orden de prioridad. Bueno, mientras que llenamos nuestro proyecto web con los factores importantes, vamos a ir comentando ejemplos y algunas cosas sobre la marcha. Si tú tienes un proyecto web en mente, debes tener definida la identidad visual de tu proyecto web. Eso puede estar compuesto de muchos o pocos factores, logotipo, colores corporativos, tipo de letra, forma de escribir la marca, etc. Además, convendría que tuvieras, eh, si tu proyecto aún no ha sido realizado, convendría que tuvieras el esquema de, eh, de algunas de las interfaces de usuario, alguna de las páginas. No hace falta que sea formal, puede ser anotado en una servilleta en un bar, pero tienes que tener algo dibujado al menos. ¿vale? También conviene que sepas qué gestor de contenidos vas a utilizar, ya que en el 99% de los casos las webs no se programan desde cero, porque la mayoría de las cosas que tú necesitas programar para tu proyecto ya existen. Entonces utilizas un gestor de contenidos o un framework de desarrollo. Probablemente con un gestor de contenidos como WordPress te quedas corto y quieres un framework de desarrollo como Drupal. Por ejemplo, todo eso lo tienes que tener claro y definido. Te adelanto que lo que acabo de decir antes son las definiciones teóricas. Es decir, por, en teoría, WordPress es un gestor de contenidos y Drupal es un eh, framework de desarrollo. Pero en la práctica, ambos sistemas, ambos paquetes de software sirven para ambas cosas. Con ambos es posible gestionar contenidos y ambos son posibles de usar como framework de desarrollo. WordPress también sirve para como framework de desarrollo, y Drupal también sirve para hacer un blog. Correcto. Una vez que tienes todo esto definido, pues convendría tener clara la estructura de tu web y eso lo puedes definir a base de categorías, etiquetas u otro tipo de taxonomías. También convendría tener claro los tipos de contenidos que va a tener tu web. Porque si tu web es un blog, está claro que el tipo de contenido es un post, que a su vez tendrá luego una estructura interna, que podrá ser título, subtítulo, eh, datos y posiblemente un vídeo, posiblemente una audiodescripción, etcétera. Definir la estructura de esos contenidos que vas a crear en tu web sería este paso. Y ya, para terminar, vamos a irnos a... ¿Vas a usar las redes sociales? ¿Cuáles y por qué? ¿Cuáles son los objetivos de tu web? ¿Pretendes eh, conseguir eh, aumentar las, los beneficios? ¿Pretendes reducir costes? ¿Pretendes informar a los usuarios de lo que haces? ¿Pretendes divulgar tecnología? ¿Pretendes objetivos? ¿Y esos objetivos cómo los vas a medir? ¿Tienes automatizada la recolección de esos objetivos de forma que tú puedas consultar en el tiempo los objetivos que se han ido cumpliendo, los distintos objetivos? a través de esas métricas. Y ya por último, todo esto que hemos dicho anteriormente, algunos temas se definen una vez y quedan definidos, pero otros requieren de un trabajo constante en el tiempo. Por eso hay que definir un cronograma de trabajo para planificar la forma de participar en redes sociales, los contenidos etc. Ya tenemos nuestro proyecto web completo. En este bote ya no cabe una pelota más, pero los contenidos... Hasta este momento hemos hablado muy poquito de la generación de contenidos. Estos son los contenidos de tu web que tienes que generar en el tiempo. Si tú intentaras meter en este proyecto web lleno de contenidos todos los factores citados anteriormente, te puedo asegurar que no cabrían. Sin embargo, se ve claramente. Sin embargo, si lo haces al revés, si primero defines los factores importantes de tu web y luego llenas tu web de contenidos, fíjate lo que ocurre. Todos los contenidos han entrado y han quedado perfectamente alineados y estructurados con todos los factores que hemos comentado sobre tu web. Ya está terminada tu web, es funcional, tiene en cuenta todos los factores importantes que una web tiene que tener en cuenta, haces mediciones, creas contenidos y es, la has llenado de contenidos, ya hemos acabado. ¿Le cabe algo más a esta web? Pues sí, aún le cabe una cosa que también es importante y que a veces no se tiene en cuenta y esta cosa es la sal. ¿Te has preguntado alguna vez por qué si tu web está perfectamente definida y te ha costado un montón de dinero y o tiempo y estás creando contenidos de forma constante y sin embargo la cosa no termina de cuajar? ¿Te lo has preguntado alguna vez? ¿No será que le falta sal? A pesar de que el bote parecía que estaba lleno y sin embargo la sal fluye entre los contenidos, influye entre los factores importantes de la web para completar una web que ahora sí no solamente tiene contenido, sino que además tiene la sal de la vida. Y ahora sí que ya tu web está completa, ya no le cabe nada más. ¿Es eso cierto? Por muy ocupado que estés desarrollando tu proyecto, amigo, siempre hay sitio como te voy a demostrar, para una cerveza. La lata está entera y está entrando enterita. Ahora dime que tienes tu web perfectamente definida, llena de contenidos, tienes sal de la vida y de vez en cuando sales a tomarte una cerveza con tus colegas y ahora dime de verdad con la mano en el corazón que tu proyecto web no está funcionando. Efectivamente, si no estás funcionando, revísate el vídeo desde cero porque algo se te está escapando y está en tu mano resolverlo. Eso es todo. Les habló Andy García, diseño web SEO 2.0 y organizador del Congreso Actitud Social. En Twitter, Andy21.